Vengo a traerles una pequeña guía para cómo alevear del nivel 100 al nivel 110 De una forma segura, de una forma que bueno, digamos que eh, Para los que somos pagos y no nos gusta hacer misiones Y ya sea porque están bujos o porque son aún más difíciles de encontrar Etcétera, etcétera, etcétera pues esta forma eh, es otra nueva forma, por ejemplo la anterior que subí fue en una pequeña cueva, en no, una gran cueva no matando unos cuantos bichos, la cual por lo que se ve los moderadores o administradores o desarrolladores del, del mismo servidor, por lo que se ve a los pocos días, digamos que en vez de parchearlo y bajar lo que sea la experiencia o lo que sea, como estaban viendo de que eh, ya varios usuarios del servidor se estaban aprovechando de dicho truco o o recomendación mía de para poder levear rápido, pues han bugueado, por así decirlo, una de las habilidades de los gusanos, que cuando te sacan una especie de pincho, si te da, pues sales volando hacia arriba... Y muchas veces se te crashea el juego y, y claro, si se te crashea el juego cuando entras el cadáver no está, o sea, apareces muerto y el cadáver no aparece en ningún sitio, por lo que tienes que liberar por el, por el medio del ángel eh, y esperar 10 minutos de dolencia, entonces ese truco pues como que ya no es muy bueno, o sea, yo sigo, sí que es verdad que yo... Eh, sigo leveando por ahí, ¿no? Porque voy con cuidado, o sea, voy mirando al suelo para no comerme lo que es el área de ese del pincho. Y sigo leveando perfectamente ahí. Pero he encontrado un nuevo sitio, el cual eh, no es nuevo porque ya mucha gente se sabe este mini truco. Hay mucha gente aquí animo leveando, ahora lo veréis. Tenemos que irnos a Balsara en esta ocasión, tenemos que irnos al vuelo Loratil, ¿vale? Tenemos que irnos justo debajo del vuelo del Loratil y encontraremos una especie de fuente. Que es esta que tenemos aquí justo aquí enfrente Como veis hay muchos ya Muchos usuarios aquí, muchos jugadores Los cuales pues estamos matando Estos bichos que salen, que salen aquí no es Una especie de goblin plantas O no sé, una especie de bichos estos de aquí eh, Dan como más de 5.000 Experiencias y vas con reliquias Pues dan más de 6.000 Entonces pues una, es un gran número de experiencia Para subir rápido de nivel Entonces mucha gente viene aquí para en vez de ponerse a hacer Misiones y eso Pues vienen aquí Uy, perdón pues pues mucha gente pues en vez de hacer misiones y tal pues busca una, una forma más fácil menos una manera más vaga por así decirlo por ejemplo yo pues soy más de subir de nivel a base de matar bichos porque no me gustan las misiones en este caso más que nada porque la, la gran mayoría no funcionan no te la marcan en el mapa entonces una maldita eh, una maldita locura entonces yo aprovecho y vengo aquí a esta nueva zona y me pongo a levear. Como veis, no es muy nuevo, para así decirlo, o sea, es ya muy conocida, solo que pues la verdad es que muchos me están comentando que como ya el otro sitio ya apenas sirve, que, que si me sale algún un nuevo sitio, que si me si los puedo ayudar a encontrar un nuevo sitio, si me sale algún nuevo sitio y tal, pues bueno, pues he decidido hacer este vídeo. A pensar de que, sí, es verdad que esta zona es muy pequeña, para muchos jugadores se va a liar aquí parda para poder matar a simplemente un bicho. Pero pensar de que el, el mismo servidor tiene varios, varias dimensiones, por así decirlo. Simplemente hay que preguntarle a un amigo o a alguien que te invita al grupo para poder cambiar de dimensión. Porque daros cuenta de que hay, hay varias dimensiones. Muchas veces a lo mejor te dice tu amigo, estoy en estoy enfrente de tal de tal entrada, por ejemplo, estoy donde la parte donde las transfiguraciones y, y ves que tú no ves a tu compañero, pero cuando te invite de repente desaparece la gente y aparece tu compañero, es decir porque te has cambiado de dimensión, entonces puedes, puedes aprovechar ese método si ves que hay mucha gente aquí en tu dimensión, simplemente busca a alguien que te invite, que no esté cerca de tu zona, y que te invite y a ver si de esa forma eh, con suerte te cambias de dimensión puede también que tu compañero también está en la misma dimensión y no cambias de dimensión entonces pero bueno chicos la verdad que me habéis pedido que os ayudara que os trajera una nueva forma de levear así matando bichos así para los vagos así que esta es mi nueva forma ya iré buscando me mejores formas y mejores zonas mejores para poder levear porque esta la verdad que Tienes que estar al loro, tienes que estar con mil ojos porque nada más que salga un bicho la gente ya va a matarlo y como no te dé tiempo a matarlo pues te quedas sin experiencia, obviamente. Esto es mejor hacerlo sin grupo, obviamente, si lo haces con grupo la experiencia se va a compartir, por lo que se divide lo que es la experiencia y te da mucho menos. Así que esto es mejor hacerlo sin, sin grupo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Ya sabéis, este gran like para apoyar el vídeo En el canal en general, Deja tu comentario Para dejar tu opinión, o si quieres compartir alguna nueva zona O lo que sea, ya sabéis, aquí abajo los comentarios Me gusta leer vuestros comentarios y a ver si encuentro a lo mejor eh, Una mejor forma, porque esta yo creo Que va a ser un poco, un poco extrema ¿No? O sea, aquí la gente, imaginaros La gente que hay aquí, pues imaginaros cuando suba el vídeo Y la gente diga, bueno, vamos para allá Se va a liar parda Así que nada, chicos, lo he dicho, muchas gracias